La próxima semana voy a estar de lunes a viernes a las 10 de la mañana por 40 minutos, ya en la tarde a las 2 y media. Lo que es, yo no sé si los profesores en la semana de, de organización, alguno que se conecte, que me avise, si ellos son, van a ir en la mañana o van a estar en la tarde también. Sí me gustaría saber eso para enviar el recurso dos veces la transmisión, no hacer o sea, la transmisión dos veces, para que me puedan preguntar según los niveles, las novelas, sobre los círculos de lectura, sobre la promoción de la lectura, en fin, me puedan preguntar muchísimas cosas. Directamente sale en en sus redes sociales, esto está transmitiendo a Facebook, Facebook siembra de lectores, LinkedIn, Twitter, YouTube, que para mí es una de las mejores plataformas, ReStream, que es la plataforma múltiple, la madre de las plataformas que la envía a todas las redes sociales. De esa manera yo estoy haciendo, miren, yo les voy a poner aquí otras novedades. Ya les voy a poner aquí, aquí sale reporte que está en la transmisión, converse con su escritora. Ustedes ven que con un clic yo le pongo así. También les puedo poner un cintillo. Voy a, a, a estar con los educadores, con los niños en la semana de organización porque es una conversación, ustedes a través del chat de comentarios, ustedes pueden comunicarse con su escritora. Yo me voy aquí al chat, aquí me voy a los anuncios, y de esa manera ustedes están al día. Miren, nueva edición de Roberto por el buen camino, editor Distexa. Ahí está el número de WhatsApp que me mandó el señor René Ávila, para que se lo comunique a las personas interesadas en Roberto por el Buen Camino, basadas en el argumento, el delincuente caminando al filo de la navaja sobre las esposas. En la nueva portada yo quise que fuera sobre la premisa. ¿Y cuál es la premisa de Roberto por el Buen Camino? ¿Qué es lo que el lector busca al final? si el delincuente se puede rehabilitar. Nos damos cuenta que sí se puede rehabilitar. Conversar con los educadores. El que quiera hacerme una pregunta del círculo de ley, quien quiera hacerme una pregunta sobre lectura, la promoción de la lectura, ¿cómo se hace? Mire, hay algo bien importante. Si nosotros en las lecturas motivamos a los familiares a participar, al niño le va a ir mejor, porque va a discutir en su casa, va a tener como un círculo de lectura en su casa y en la escuela, sobre la novela. A la hora del examen, saca excelente calificación y se enamora de la lectura, que eso es lo que queremos. Queremos que el estudiante se enamore de la lectura. Ustedes pensarán que eso es muy difícil, no lo es, no lo es porque el joven, el joven siente que está con todos sus familiares hablando de lectura. Entonces, tal vez algo que él no comprendió muy bien, el papá, la mamá, los hermanos mayores le puedan, le puedan explicar. Yo voy a verificar aquí si está saliendo en las redes sociales. Déjenme que tengo que verificar para que el lunes todo salga bien, todo salga como está planeado. Vamos a ver, aquí está saliendo, está saliendo en YouTube. Vamos a, hacer, a ver en Facebook. Yo no sé por qué Facebook debe tener, no, no. No sé, está centrada en mi página. No debe ser en esa. Debe ser en esta. Vamos a ver si está saliendo aquí. Está saliendo en Facebook. Ahora vamos a ver si está saliendo en siembra de lectores. En todo eso lo pueden ver. Siembra de lectores. Siembra de lectores. Vamos a ver si está saliendo en siembra de lectores. Está saliendo en siembra de lectores. Ahora vamos a ver si está saliendo en LinkedIn y si es así ya completamos el círculo está saliendo el link. ese este es una práctica esto es una práctica para para la otra semana la otra semana la otra semana yo voy a tener el, las transmisiones a las diez y media y a las dos y media de la tarde la ventaja es que cuando lo hacemos por este medio Pueden chatear con la escritora. Lo que tengo que ver es: lo que te, tenemos que ver es si podemos, déjenme ver si puedo compartir, porque aquí no me he dejado compartir. No, yo no quiero compartir eso, sino compartir pantalla. Pero aquí, compartir. Yo creo que ahora ustedes deben de estar. Sí, ahora sí también la portada de Roberto por el buen camino. Nueva edición. La pueden conseguir en Disesa. Le voy a poner el cintillo con el número celular. ¿Ok? Dejar de compartir. Cierro la, la portada. Miren, aquí van a tener el número. Anótense ese número. Y de esa manera yo creo que va, vamos a tener que hacerla por este medio porque miren yo puedo poner todo esto transmisión en vivo con la escritora puedo poner reporte sintonía puedo poner nueva edición de puedo poner aquí el cintillo en la semana de organización que voy a estar atendiendo a los profesores en fin la escritora habla con sus lectores, niños jóvenes y públicos en general. Aquí, déjenme, aquí tengo que editarlo, bueno, no sé si aquí está bien, yo creía que estaba mal, porque aquí pareciera que estaba la L minúscula, bueno, la arreglamos Vamos a ver si ahora sale bien. Ahora sale perfecto. Bueno, en fin, hice la práctica. Vamos a ver si aquí en el chat hay alguno de ustedes que quiera saludar. Y el aviso. Voy a estar con ustedes. No sé si vaya a ser directo de stream, pero ustedes lo van a poder ver en mi canal de YouTube. No tienen que tener, déjenme mandarles el enlace de mi canal de YouTube. Bueno, me escriben a mi, a mi WhatsApp. Voy a poner aquí el WhatsApp. Vamos a poner aquí el chat. Vamos a poner aquí. Los que quieran saber cuál, en cuál transmisión, la más fácil es YouTube. Ustedes no tienen que tener redes sociales, no tienen que estar suscritos, aunque les agradecería mucho que se suscribieran a ese mi canal de YouTube. Porque es un esfuerzo que tiene que hacer el escritor, no solo con su obra narrativa, sino el esfuerzo que tiene que hacer para presentarse ante ustedes. Bueno, ya veré, yo creo que lo voy a hacer por free stream. Yo, te, yo hice un video de introducción y también hice un video de despedida.